Kelvin Rafael Méndez. Kelvin, tú fuiste de, lo, de las personas que resultaron heridas de balas la mañana de hoy eh, en la puerta principal del estadio Julián Javier. ¿Cuál fue la situación? ¿Qué fue lo que se presentó? Explícame. Eh, estamos comprando la boleta, de repente sale un lío, Los seguridad están ahí mediando el problema y eso, y de repente suena el tiro. Yo de una vez siento el impacto, salgo corriendo de una vez. Y veo que tengo entrada y salida Por aquí, me sale por aquí el tiro Ya tú sabes, un problema Porque el mercado negro Eso, eso es un problema con el estadio Siempre pasa lo mismo Es un, un problema, ellos tienen que Eso te iba a decir justamente ¿Qué fue lo que provocó en el, el mercado? Que ellos quieren o sea, El mercado negro quiere comprar toda la boleta Entonces el que tiene rato haciendo, haciendo la fila yo tenía como una hora y pico ahí, y ya tú sabes, y la gente comprando y salvo un lío y ya tú sabes. O sea, el conflicto fue porque le están vendiendo todas las boletas. Claro, y todo el mundo quiere, imagínate, esa gente que tiene rato ahí por comprar la boleta y al, verlo, al ver los demás en el mercado negro comprando comprando que salen con bollo de boleta, ¿y ¿qué es lo que usted va a pensar? ¿De dónde salió ese disparo? ¿Pudiste percatarte? ¿Quién, ¿Quién disparó? Porque se habla de que fue un militar. No te sabría decir, porque yo desde de, de que me dio el impacto, yo de una vez salgo corriendo, porque siento que estoy, estoy herido. ¿Qué le pide a las autoridades y a la administración de los pueblos? No, que, que sacan responsable a lo que pasó y que, y que traten de, de tomar carta en el asunto de eso de la boleta, porque mira lo que pasó. El otro muchacho está herido gravemente. Mira, mira a mí que cuando viene a ver ese tiro me había dado la cabeza en otro sitio. ¿De tú eres tú eres? Mi hermano Miraba. ¿Cuántos años tienes? 28. ¿Tu nombre completo es? Sí, Rafael